¿Quién de vosotras es malditamente ari? ¡Yo! yo qué su escuadra está están su papel ¡O en ¡Y es que tenemos Ari. Ari, no, no, no, Ari soy yo. De verdad que no sabes lo feliz que estoy, maldita sea, de que esté aquí. He vuelto con las malditas ganas de grabar cosas. ¡Tú! Eres mi maldita felicidad, Ari. Si es que como te quiero, maldita sea. ¡Y para yo solo digas, Marta! es que eres un mal padre y no le regalas absolutamente nada a tu hija. ¿Tú qué haces aquí, Ari? Porque te voy a hacer una pedazo de sorpresa espectacular. ahora vuelvo! ¿Quién es esa? Yo, yo, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Eso me lo tendría que estar diciendo a mí. Es, ese no es Ari. Yo soy yo, Ari. Oye, ¿quién eres? No, ¿quién eres tú? Yo soy Ari. No, la Ari soy yo. Sí, la Ari soy yo. Yo soy Ari. Yo soy Ari. Yo soy Ari. No, yo soy Ari. Yo soy Ari. Te afirmo que yo soy Ari. Que conozco mucho mejor a Arta que tú. Mm -hmm. Y Arta es mío y ya está. No es no lo mi padre. Más que yo. Ah, no? no. Ah, es mi padre. Y el mío. Claro, y ahora somos hermanas, ¿no? Que no, que no, que no. Que yo soy Ari. ¿Que no eres Ari? Que sí, que, yo que soy. no eres Ari. Que yo soy Ari. Yo soy Ari. Que no ¿Será Mentirosa, pero, sí, pero sí. mira, tú has estado en las tres casas, ¿no? ¿Que ¿Has salido, sí. Arta? Sí. ¿Cuáles son? Está la Five House, la Máximo House y está la Máximo House. Pero yo soy Ari. Que no, que Ari soy Que yo, yo! Soy, Ari. ¡Que yo soy Ari. Que yo soy Ari. Que soy yo, Ari. ¡Que no, perdona, yo hace mucho más tiempo y te lo aseguro que llevo con Arta. Que te lo digan ellos, hombre. Pero que yo llevo más tiempo con Arta. Yo desde que empezó todo, llevo con Arta. Sí, desde que empezó todo, sí. venga. Bueno, que me digas ¿Tú eres una salsa de rollos. ¿Eh? El Arta es mío. Que eres una impostora, hombre. Que has venido aquí como una seguidora y te lo digo muy en serio. Has venido como una seguidora diciendo soy Yari porque eres muy parecida a mí y todo lo que tú quieras. Pero soy yo, Al Que yo te soy Yari. Que yo tengo mi personalidad y sé cómo soy. Hombre, que yo soy Ari. Mira, vamos a calmarnos, ¿vale? Mira, esta es la única opción de que sepas cómo... qué haces, qué haces. Oye, madre mía, que la ropa no mira. Oye, ¿qué pasa? A ver. Mira, tengo muy alto. lo tenía yo primero, solo que me lo has quitado de la mano Sí Ese incidente no lo hemos aclarado Pero bueno, si Tani hija eres de alta, me vas a enseñar su contraseña Porque no me la has enseñado ni a mí Bueno, pues a mí sí que me la han enseñado y si quieres te lo puedo demostrar Eh, va, va, enséñamela Venga, veis que está desbloqueado, ¿no? Vale Para que veáis, mira Mira, ¿lo ves? ¿Lo has visto? Sí, sí, lo veo, ¿Lo no, no soy ciega A no, lo mejor no, pero... tú sí, pero yo no Mira, mira, mira, mira ¿Pero cómo, uh -huh. cómo te lo ha dicho? Ah, yo soy Ari, tú no ¿Te cae bien, Martina? No Bueno, mira, ¿sabes qué? ¡Arta! ¿Dónde está? ¡Arta! ¿Dónde está Arta? ¡Arta! Ahora ha desaparecido ¿Qué fue? ¡Arta! ¡Arta! ¡Arta! ¡Arta! Ari, a, sí. a ver, déjame el teléfono ¿Qué Ari soy yo? ¡Qué Ari soy yo! ¡Qué soy yo! Que soy yo! Que soy yo! ¡Qué soy yo! espérate soy Ari, harta. No, soy Ari, yo Yo soy Ari, sí, sí, sí, que soy sí, yo, sí, sí, hombre, ¿qué sí, hombre. Que yo soy Ari. te la boca? Como ves, mira, tápale. Yo soy Ari. Mira, ves, Ari. ¿La reconoces? ¿Eh, Scanner? Sí. ¿Sí? Yo, ah. no, si yo soy Ari. ¿Perdona? Que te calles. No, pero que. yo soy no, Ari. Que yo soy Ari. Mira, ole, ole. Soy yo Ari. Mira, te lo creo. Escúchame, chicas, chicas, chicas. Tú tendrás chicas, la Y porque chicas. yo tengo la hilatina. No, yo tengo la irrita. No tengo absolutamente nada. Sí, o sea, tarde. Claro, yo la ¿Quién de ellas es Ari? El plan, plan, ¿Quién o? de ellas es Ari? Es que estoy flipando ahora mismo en plan. Ari y Ari. Sí, ahora, ella, bárrala. Yo o sea, soy o Ari. O sea, os habéis dado, Ari se ha duplicado. No, no, no, no, no, no, no ella no, no. no es. Soy yo, Es que yo soy. Vale, no estoy viendo absolutamente nada. O sea, ¿quién de las dos tenía mi teléfono? Yo. No, no, no, tenía yo y lo tenía yo. Lo tenía yo, hombre. Que me ha grabado Ay, ya, chicos, Por lo sí, menos sí. vale, me es Escuchadme no. Un segundo bueno, Yo lo no único que no quiero he Es absolutamente que absolutamente Tú no eres la Ari De verdad No, no, no soy no No, no Que yo no, no soy no, Ni falsa es que Hay dos No sé quién es de ellas La falsa Pero una de ellas Es la falsa No tengo ni idea De quién De las dos Es la falsa Vale, chicas chicas, chicas. Un segundo Mira, para comprobar Esta pregunta Va a ser clave Para saber quién de vosotras dos Es la verdadera Ari Simplemente voy a hacer Una maldita pregunta ¿Qué tiene que hacer la gente? Suscribirse ¿Qué? al canal y vlog a las 8 y 40 ¿Qué? Soy Ari Que yo soy Ari Que soy Ari, ¡Soy Ari! Ay, a vale, vamos, vale, vale, vale Bueno, vale, qu qu qu qu Quedaros ahí A, ah, ah, ah, ah, ah, a, Aries ¿Quién de ellas dos es, es maldita mente Ari? En plan, es que las mismas malditas cosas Van vestidas igual O sea, hay dos Aries Pero la cosa es ¿Cómo maldita mente descubren eh, que...? Chicos, no sé si os habéis entrado No sé si os habéis visto Pero hay dos Aries en casa La cosa es que Ari se ve que se ha duplicado Hay dos Aries Oye, qué maldita locura Lo peor es que no reconozco cuál es la real Yo tampoco Y aparte van igual de Vestidas, llevan la misma cinta y son iguales. Vale, chicos. Y ahora yo qué hago porque es que tendremos que quedarnos con la Ari, que es la de verdad, porque es mi hija, y la otra niña, pues yo qué sé. Eh, pues también, porque como no sabe reconocerla, no podemos dejarla en la calle. Imagínate que dejas a tu hija en la calle. No, ¿Qué, ¿Y qué hacemos? Vamos, que te tenemos, tenemos Tenemos dos Ari's y, y mañana tendremos cuatro, y después ocho, y después 16, 32. En esta casa están pasando cosas muy extrañas. A las 3 de la mañana, niños, la niña del pozo. Ahora Ari se ha multiplicado. No ves que es de que hemos venido en esta casa. Solo hay problemas vamos Vale, ¿sí? ¿no? sí, vámonos, vámonos Vale, ya. chicos, yo lo único que os voy a pedir es que ¿Qué hago para saber quiénes Hay de verdad? Lo que tenemos que hacer Es un examen de la máxima squad La real va a saber todo Y la otra pues no va a tener ni idea Así que lo que vosotros proponéis es hacer una competición Entre ellas dos Y la que gane se queda en casa No hay otra opción Claro, es que es la única opción para. Vale, Chicos, no me voy a entretener más Me voy a hacer la maldita competición, hasta luego <risa> Recordados que el día 15 de febrero A las 10 de la mañana os Esperamos justamente aquí en la vía Gusta número 4 de San Paul Porque vamos a hacer una firma de libros Sí, una firma de libros Pero esta vez el antiguo Máximo House Queréis las entradas en la primera línea de descripción Ir corriendo porque se agotan Os esperamos absolutamente a todos Porque lo vamos a reventar Shh, Es que mira el Máximo House Esas son las zapatillas de Ari Esas son las malditas zapatillas de Ari 100% de Ari Pero igualmente vamos a hacer la competición Y quien de las dos gane será la nueva Ari oficial del canal Chicas, chicas, chicas ya, ya sé que ahora mismo vais a decir Yo soy Ari, no, yo soy Ari yo No, resulta que a partir de ahora yo soy Ari Bienvenidos a un nuevo vídeo Para comprobar y hacer una pequeña comprobación De si tú eres Ari Porque llevas las malditas zapatillas Que no, que me... Quitado. ¿Sí? Que me las ¿Sí? ¿No ha quitado Si, sí, desde de, de, de, el principio del blog ¿Lo quieren mirar? Es que, ¿lo que qué ¿qué veis, es que veis Una no? cosa, que que sí, que dice una cosa a otra dice otra cosa ya, sí te lo juro no Tenéis el mismo aspecto, tenéis la misma ropa Tenéis hasta incluso el mismo carácter, poco más Y tenéis la misma cantidad de pelo en la maldita cabeza Ari número 2, Ari número 1, ¿vale? Ari número 1, cállate Ari número 2, cae. ¡Pero si por lo ¡Oye! cual, chicas, lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser una cosa que la verdad es que os va a gustar bastante, ¿vale? Y tú estás 100% seguro que si hacemos una maldita competición vamos a reconocer a la Ari de verdad Es que tampoco lo sé 100%, porque si es una suscriptora que está todo el día viendo los vídeos, se va a enterar de todo, porque es que va a saber todo Vale, entonces, que yo me pongo la situación Tú coges y para que hartaste mejor cuando estaba todo fatal, traes a una Ari que es de mentira Y le haces creer que es la de verdad Y no sabes reconocerla Tú eres sí, tonto, sí, ¿qué te pasa? Sí, Sí, sí, sí ¡¿Dónde ah, ¡Es mi culpa, es mi culpa! ¡Es tu dijiste sí, es que está muerta y está aquí! No, Así que nos hemos cagado los dos, no, ¿vale? No, Vale, o sea, no me dejes a mi Pero mal Porque no, eres tú el que la no, ha pagado Que no, no, no, no, con no. eso que es mucho peor No, lo que tú quieras ¿Sabes lo que voy a hacer, chicos? Voy a salir del lío en el que nos ha metido este de aquí con el que nos has metido tú Lo que tú quieras Pero ahora tenemos que buscar la forma de saber reconocer a la Ari auténtica Así que vamos a hacer dos minijuegos Y la que gane los minijuegos a partir de ahora se va a quedar aquí yo. ¿Entendido, chicas? No, yo. Pues no, Ari yo. número dos y no, Ari yo. número uno Tenéis 30 segundos a partir de ya para ¡Esconderos! ¡Uno, dos, tres! ¿Se van hasta el mismo maldito sitio? Yo, Máximo Squad, estoy malditamente liado de la cabeza Tío, déjame de seguirme, que pesado No, que no, que me ve, es que yo venía aquí. Encima que repoco No aquí, déjame Encima me ha robar los zapatos, ¿sabes? Incluso están ahí maldito Es que están, es que en vez de esconderse están justamente ahí discutiendo ¿Qué hacen? Que te han montado a caballito de Narta porque soy su hijo Porque sí, porque soy su hijo No entiendo absolutamente nada ¡Chicas! ¡Os quedan 20 segundos! Es que, mirad, es, que, es que están ahí las dos Es que van por ahí las dos, o sea, es que litera, li, li, literalmente es que... ¡Me cago la bandita de chiquín de esas dos! ¡Es mi bandita lija! ¡Diez! ¡El tiempo se ha acabado! ¡Alta ya ha contado! ¡Y el que no se haya escondido! Drrr, Tiempo ha tenido. Vamos a por ellas y a ver quién es la primera que gana el punto. A ver, a ver, a ver. ¿Quién de las dos malditas baleanzas? ¿Cocina Justamente por aquí. Vamos a por la cocina. Vale, justamente por aquí no están. A ver, es que claro, como no me conozco malditamente los cajones, justamente por aquí. No sé. Vale, esto es. Esto es el maldito lavaplato. ¿En qué maldito momento me metió justamente por aquí? comida justamente hay por aquí una bolsa de verde cosas muy extrañas este sería muy buen sitio justamente para meteros sería un muy buen sitio justamente para y es Ari, ese sería... ¡Es que ese sitio sería espectacular! Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari! ari ari Ari, Ari, ¡Ari! ¡Ari! Ari, Ari, Ari, Ari, ¡Ari! A ver esta habitación, es que flora... Es que... Maldita sea, están cerradas. Estás justo... No. No, maldita sea. Voy a ganar esto. Tengo que ganar. Yo soy Se no están por ningún maldito lado. A ver si han conseguido abrir esa maldita puerta. ¿Hola, Ari? ¿Ari? Creo que están en el maldito jardín. Si va a tampoco así. tenéis mucho, mucho, mucho sitio para esconder niñas? Pueden estar en esas dos terrazas, pero claro, es que he visto a alguien justamente, a las dos subiendo justamente A lo mejor están detrás de aquella planta o algo, tío, maldita sea Se supone que aquí está la librería, ¿no? O sea, que detrás de esta pared está el maldito sofá donde hay maldita que te hueco ¡Ah, Vale, perfecto, ya está, 100% ya lo he semillado, 100% ya la he semillado 3, 2, 1 ¡Ajá! Ay, ay, ay, ay, ay. no ha llevado las zapatillas, así que es Ari número 2. Vale, Ari número 2. Pensas que me metí todos los zapatos hombre. Haciendo, pero acabas de perder el primero, Ari número 2. Número 2 de qué, tu coño? Tú, tú, tú sabes? Además, como somos, porque por unos zapatos no me puedes decir nada, porque me puedo haber quitado los zapatos. Es totalmente igual a Ari, ¿eh? ¿Sabes qué? Y encima le dice que le he quitado los zapatos cuando yo desde el primer momento ya esos zapatos, estos zapatos son míos. No llevas las zapatillas, así que Ari número 2, quédate justamente aquí porque ahora vamos a hacer el segundo reto. Y si pierdes el segundo reto, ya te digo yo que lo siento, pero te tendrás que ir justamente de casa. Así que vamos encima a ver, vine ayer. vamos a ver justamente a Ari número 1. Ari número 1 Ganado, puedes salir oficialmente de tu escondite no me lo puedo llegar a creer qué bien qué bien ¡Choca, Ari! como has venido primero claro a ver eh y encima es mi móvil Ari no pero no, no, no, uno llevaba mi el móvil. mismo móvil mirad para que veáis que es el móvil de Ari ahí está muy bien bueno qué has perdido mira el fondo de pantalla sí sí sí ya, ya lo hemos visto no soy yo que lo pero tú de qué ¡Toma! ¿Cuál? Si tú eres más vale, que yo. Chicas, chicas, chicas, Ari vale, número 2. O oh, tú eras. No, tú eras. No, ah, yo soy la 1. Vale, perfecto. La vamos a hacer sí, el segundo minijuego. Y sí, sí, sí. vamos a ver eh, eh, quién eh, de eh, ellas calles, es la que más que calles, me conoce. ¡Ya está! ¡Punto, punto, puerta, de pelota, de tu, eh. punto eh. y pelota! Que ¡Punto y pelota! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Que no me voy a caer! ¡Se acabó! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¿Quién de vosotras es malditamente Ari? ¡Yo! Aquí se va a decidir a cinco preguntas sobre mí ¿Quién de vosotras se queda al 100% Yo. Yo, que te calles Que pesada con la palabra que te calles No, sí, decirte, no quiero verte tu cara ni tu voz ¿Nada, Ni tu voz, la voz no se mira, la voz se escucha Me, me da niño. igual, me da igual Primera pregunta, ¿Cuál es mi color preferido? Tres, fue? dos, uno Bien, muy bien, muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama mi perro? Tres... Dos. Uno... Vale. Yo creo que vamos a empezar algo, algo, algo, algo. Más, más y más y más tocho. Voy a hacer una pregunta muy íntima que solamente se le ha contado a Ari Real. Tercera pregunta: ¿A cuántos grados yo nací Qué fácil. en Moscú? Qué Tres: fácil. Me lo dijo dos, madre. uno, menos, menos 25. 25 grados. Lo he dicho yo. ¿What? Lo he dicho yo. Menos 25, no. Lo he dicho yo primero. Lo he dicho yo primero. Menos 25 grados. Vale, ya ya lo he dicho, eh. Flipando, o sea, no hace flipando, falta que llores. Flipando, flipando. Cuarta pregunta: Como sabéis, yo tengo dos canales: Arta y Artamios, ¿vale? ¿Cuál de esos dos canales? Yo fundé el primero 3, 2, 1 No entiendo absolutamente nada, es que la Que dos... soy yo, Arta Arta, soy yo Quinta pregunta ¿Cuál es mi comida preferida? 3, 2, 1 ¿Qué quieres que hijo mío? Es que me lo sé todo de ti Bueno, ¿Qué? soy yo, hijo, claro, ¿Qué soy yo vale. Sí. ¿Qué? vale, vamos a hacer la última pregunta Y se acabó Solo la verdadera Ari sabrá esto ¿Cuándo? Exactamente, día, mes y año adopté a la verdadera Ari. Aquí tenéis justamente la respuesta. Taparon las orejas. Ya está, taparon las orejas. Así que, chicas, 3, 2, 1, ya. 17 de 2021. Estoy no? flipando, estoy flipando, flipando, flipando. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Quién de vosotros es? que soy yo eh, Vale, chicas, chicas chicas, chicas, chicas, chicas, chicas, chicas, chicas, chicas, chicas Ya, ya, ya, ya, ya Yo he sido harta Como siempre digo Suscribiros al maldito canal Dejar de 50.000 likes Para amigos! el segundo maldito vídeo no? Yo he sido harta Y como siempre digo